primera cosa es agradecer la invitación para, para venir acá y para, para hablar sobre nuestra experiencia y también sobre todo lo que compartimos con vosotros. Uh, yo te diría dos cosas. Primera, en una sociedad como la nuestra en que, en que vivimos actualmente, uh, hay una necesidad de poder traer clarificación a asuntos que son complejos. Um, y la mayoría de las veces la gente no tiene tiempo para hacerlo, entonces que a nosotros, ¿no? lo que nos he pedido um, antes de cualquier otra cosa es que uh, tengamos el tiempo para poder pensar en la complejidad de la vida ética, política, social, familiar, afectiva, uh, de tal manera que podamos decir una palabra a la gente que sea significativa. La segunda cosa que te diría uh, eh, que un centro como, como nuestro eh, no, no, no nace de las preocupaciones que nosotros tratamos. Nuestras preocupaciones nacen de la vida espiritual, pastoral, litúrgica de la iglesia. Y nosotros venimos en segundo lugar, no en primero, pero en segundo. Si no hay quien haga el trabajo espiritual, pastoral, litúrgico, entonces nuestro trabajo es como vacío. no eh, Pero muy necesario porque sin la posibilidad de aprofundar lo que uh, la fe puede traer a nosotros desde una perspectiva confesional, sin, si no la aprofundamos, entonces la fe se queda como algo sin forma. ¿no? Y, y entonces a, a, a nosotros lo, lo, lo que nos pide es que um, cuando pegamos en lo que tiene que ver con la fe, uh, que lo podemos transportar, a todo el resto de la vida para mostrar la importancia que la fe tiene en todos los otros asuntos. No es solamente la primera cosa que tiene que ver con la complejidad, también esa segunda que tiene que ver con mostrar que la fe es relevante en todas las áreas de nuestra vida y no hay ninguna que se quede de afuera. Un reto evidente que creo que todos compartimos pero que no es el más importante que es el financiero. Por veces me parece que nos centramos demasiado en el reto financiero, como si fuera el más importante. Bueno, uh, uh, eso de una manera o de otra uh, somos capaces de, de ultrapasarlo. Hay otros más importantes uh, Yo te diría que el principal, el reto principal que, uh, que enfrentamos uh, es el de mostrar que es posible desarrollar un modo uh, de trabajar Uh, que nos distingue en cuanto a servidores del Evangelio. ¿no? Y aquí la cuestión tiene que ver con el modo de trabajar, no tiene que ver con las cuestiones específicas en las cuales se trabaja, pero el modo, ¿no? uh, uh, ¿cómo lo hacemos nosotros? Padre Rupe hablaba uh, de nuestro modo de proceder cuando uh, pensaba en, lo, en los jesuitas y decía que lo que nos distingue a nosotros es el modo de proceder. Yo creo que uh, en nuestros centros la cuestión también tiene que ver con el modo, de trabajar, el modo de hacer, el modo de hablar con la gente, el modo de enfrentar las cuestiones difíciles, el modo de. Uh, asuntos uh, asunto sociales complejos, siempre vamos a tenerlos. Y podemos uh, elegir una vez un asunto que de economía, otra vez un asunto que uh, eh, de sociedad, vez. Lo que no podemos dejar de elegir, de elegir es el modo. Y, y, y nuestro modo es el modo de Jesús, que es pobre y, y humilde, ¿no? Y, y así. Uh, el reto principal es que nosotros miremos a nuestros problemas institucionales ¿eh? y queramos resolver nuestros problemas institucionales como si fueran lo más importante, los financieros, los del equipo, no, no, no, bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante son lo que tiene que ver con el modo de, uh, uh, de nuestro cotidiano, Sermos gente que es pobre y humilde y que se acerca a los asuntos de modo que es pobre y humilde, y yo añadiría espiritual también. ¿no? Bueno, y eso es el gran reto. Estamos empezando una pequeñita revolución en Broteria hoy. Na, na, na, ahora. Um, abrimos puertas en enero 2020. Uh, un mes y medio antes de cerrarlas por COVID. Uh, y cuando las abrimos fuimos a buscar esa expresión centro cultural solamente por ser algo que era familiar para la gente, fácil de explicar. Una casa que tiene una galería de arte, una biblioteca, una revista que va a ser 120 años ese año, uh, una programación cultural muy vasta, muy, muy, muy alargada, decir que somos un centro cultural es familiar para la gente, pero en la verdad, yo no creo que nosotros seamos un centro cultural. ¿no? Um, la pequeñita revolución que estamos empezando es en el sentido de decir que lo que nosotros somos, o, o lo que nosotros estamos intentando hacer, es reinventar el modo de los jesuitas tener una presencia junto a la cultura superior. ¿no? Por, casi 400, por más de 400 años, lo hicimos a través de universidades. Yo creo que, que no está moviendo lo que, lo que viene ahí. Lo que viene ahí es las universidades tornándose demasiado complejas para que los jesuitas puedan tomar parte en ellas. Por tema de financiación, de burocracia hacia el Estado, el gobierno, por todo lo que um, tiene dificultades de carrera académica. Y, bueno, yo creo que en el futuro, no será sostenible los jesuitas tener una presencia en las universidades como la teníamos hace 50 años, 100 años, 200 años. ¿no? Va a cambiar, las universidades se van a tornar lugares, lugares que son hostiles, no por no gustar de nosotros, pero porque son demasiado complejas institucionalmente para que nosotros podamos tomar parte en ellas. Entonces creo que Broteria... Hacia ahora se presenta como un centro cultural, pero lo que en verdad estamos queriendo hacer es descubrir un nuevo modo de estar presente en la sociedad en el cual la erudición que nosotros recibimos por vía nuestro, de nuestro estudio, de la, conversa, con, la conversación que tenemos con la gente, de la investigación que hacemos en nuestra vida particular y, y de comunidad y de obras y de todo, que puede ser compartida después, exactamente como en la tradición jesuita, las universidades lo hacían, ¿no? estudiamos, lo compartimos, y ahí, al compartir, somos agentes de transformación. ¿no? Un centro como, como el nuestro, que trabaja con asuntos que son sociales, de fe y justicia, pero también de arte, arte contemporáneo, espiritualidad, lo que está intentando hacer es precisamente uh, recoger la tradición de... Um, aprofundar la erudición para poder llevarla a, a otros de tal manera que sea transformadora. Y eso en el futuro es, creo, um, lo que podemos hacer para reemplazar las, el, el rol que tuvimos en las universidades durante, durante mucho tiempo y que en el futuro va a ser cada vez más difícil. Con, con, mucha ¿no? con, con mucha esperanza, lo veo con mucha esperanza, veo que con todas las dificultades que tenemos de implementación concreta, uh, la mayoría uh, de las grandes cuestiones que teníamos en los años 80 y que eran cuestiones de debate, ya no son cuestiones de debate, ¿no? son cuestiones de implementación. No hay duda para la uh, casi totalidad de la gente, que hay un problema ecológico en el mundo. En los años 80 se discutía seriamente si era un problema o no. No hay duda de que la pobreza en el tercer mundo es una cosa escandalosa, que tiene que ser combatida y que no puede ser tolerada. En los años 80 era difícil entender exactamente lo que significaba la pobreza fuera de Europa, de, de, de, del mundo desarrollado. Bueno, ¿No? Y eso pasa con la mayoría de, de los asuntos, ¿no? con, con la igualdad de género, con la mayoría de los asuntos sociales ya no son, ya no son cuestión de, de discusión, estamos de acuerdo en la existencia de esos problemas y en la necesidad de encontrar una solución para ellos. Tenemos dificultades, eso sí, de implementación, no sabemos, exact, no sabemos exactamente cómo implementar la visión que tenemos para resolver los problemas que, identificamos, que, que ya identificamos. Y por eso veo con mucha esperanza, porque la mayoría de los problemas están identificados. Veo como una cuestión um, verdaderamente política. Uh, y ahí sí, uh, el nuestro trabajo junto de los grandes decisores políticos tiene que mejorar. Si estamos de acuerdo en que hay grandes problemas uh, uh, ecológicos, económicos, a veces de género, entonces ahora está en la altura de ponerlo en práctica uh, y de implementar soluciones uh, que de hecho cambien, cambien la, la situación. Eso es muy imperador lo que aquí se hace uh, en el Clínio de Justicia, con los cuadernos y con, con, con todo vuestro trabajo, porque tiene impacto, ¿no? la, la, la, tiene impacto, cambia la realidad. ¿no? Para un centro muy joven como nos, nuestro, que tiene dos años y medio, Uh, ver lo que pasa aquí, es muy inspirador. Uh, trae mucha responsabilidad también, porque nos hace percibir que es posible tener impacto en lo que pasa en la sociedad. Y por eso tenemos que trabajar, que trabajar nosotros para poder llegar a tener ese impacto. Pero lo veo con, con mucha esperanza um, y, y, y mi equipo también lo ve con, con mucha esperanza. En Portugal, los jesuitas lo ven con mucha esperanza. Um, creo que, temo, que tenemos ahora la parte más fácil para hacer. ¿no? La, la parte de ponernos de, de acuerdo es la más difícil. Ahora implementar es más fácil. Puede llevar 20 años, pero estamos implementando uh, y, y ahora no, no nos van a parar. ¿no? Uh, y por eso, bueno, sí, uh, que ven el futuro, van a pronto. Invitar a la gente que, que te a seguirnos. Nosotros escribimos solamente en portugués a esa revista ¿no? que hace 120 años, ¿no? ese año con la cual empezamos, um, que, uh, que a lo mejor puede ser visitada en la web uh, broteria.org. Solo uh, una invitación para una cosa, para que se pueda ver um, el esfuerzo que hacemos para que um, tengamos un, un equilibrio entre la calidad del contenido que producimos y la calidad de la forma que viene con los contenidos. Uh, y eso para la Iglesia, ahí creo que hay algún trabajo para hacer, de garantir que uh, los materiales que producimos tienen una calidad de presentación que es semejante a lo que se ve todo, todo el día en el mundo que um, Uh, en el cual vivimos. ¿no? Uh, y así que visiten a .org solo uh, uh, con, como una pequeñita contribución que nosotros esperamos poder dar para la iglesia, para um, uh, sacar mejor calidad uh, de nuestra forma, para que nuestro contenido pueda también tener un impacto mayor.